Hey! Bienvenidos a ClassyMess, yo soy Messi. Ahora mismo acabo de grabar un video en el que me pinto el pelo de azul y ahora me voy a maquillar con ustedes. Quédate para que veamos cómo queda este look para combinar con mi nuevo color de pelo. Como base, lo que voy a hacer es que voy a ligar una gotita de mi base de macol con una gotita de aceite de argán porque como la base de macol es tan fuerte y tan pesada, como que quiero que se suavice un poquito más y que quede más... con más glow, no tan mate. Vamos a ver, nunca lo he hecho. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo queda esto. Y lo que estoy viendo es que parece que la base no se mezcla bien con el aceite. Bueno, tengo una idea. Había terminado de aplicar con una esponjita porque no está quedando bien con la brocha. Y eso que suena es mi perrita durmiendo y teniendo una pesadillita. La cobertura es bastante extraña cuando la ligué con el aceite de argán. Creo que no fue una buena idea, pero tenía que probarlo. Ok, esto no me está gustando. Me voy a poner un poquito de mi base Jouer en el color caramel que es bastante oscura para subirle un poquito el tono a esto. puse lentes de contacto y me hice las cejas fuera de cámara y ahora voy a limpiar un poco las cejas voy a usar esta brochita nueva que acabo de comprar en Douglas Douglas es como el Sephora aquí en Alemania no sé si en toda Europa pero por lo menos aquí en Alemania que apenas hay Sephora hace poquito siempre fue Douglas y bueno empapo la brochita con concealer Como primera sombra de transición voy a usar una de mis sombras de transición favoritas que es este marrón rosado o rosado marrón de la paleta Prison de Anastasia Beverly Hills. Ahora voy a aplicar sombra en crema en el párpado móvil solamente. Inmediatamente tomo una brocha bien pequeñita para corregir esos bordes que queden más nítidos. Encima de esa sombra en crema, antes que se seque, voy a aplicar este azul eléctrico. Ahora voy a tomar un poco de sombra negra de mi paleta de Anastasia Beverly Hills. Es un negro mate, bien, bien negro. Y con muchísimo cuidado, de poquito a poquito, voy a oscurecer esta esquina. Las esquinas externas. Este color negro es súper pigmentado. Hasta aquí. Solo como hasta la mitad del ojo. Otro poquito. Ahora vuelvo con la brochita con la que me apliqué la primera sombra esta este rosado marrón de aquí con ese mismo color de sombra a suavizar la unión entre el rosado y el negro y todos los bordes aquí Ahora me voy a delinear un poco aquí entre el azul y el rosado con mi este azul eléctrico de NYX Vivid Brights. Y me acabo de dar cuenta que no me gusta creo que me lo voy a quitar me voy a poner delineador negro mejor ahora me voy a delinear un poco con este creyón delineador pero no quiero pasarme aquí porque no me gusta mucho el delineador negro arriba y quiero que el azul se vea mucho así que solamente me voy a poner aquí una pequeña alita y un poquito de delineador fino no muy grueso Como rubor voy a usar este de aquí del medio. Y para este look quiero probar dos opciones diferentes de labial. Uno es este de Smashbox. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Eh, está la opción de ponerse pestañas postizas. A mí no me gusta. Y casi nunca, nunca, nunca, nunca lo hago. Y creo que le quedaría bien a este look, pero no, no quiero. Suscríbete. Regálame un like si te gustó este video. Y si no, un dislike, no importa. <ríe> Así que te veo pronto en un próximo video de clases you <smart noise>